Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 sorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Se recuerden que en los puntos de supergiros pueden enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y hacer sus recargas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 8, continuamos con el número 2...